¿Qué tal, tribu? Bienvenidos una semana más a Marihuana Nau. No. El programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa, Peña? Aún con la resaca de la marcha en Madrid, nosotros hoy estamos muy contentos, ¿no, Miguel? Hombre, el otro día tuvimos el placer de recibir la cata de la Cannabis Cup de Castellón. Una copa en la que este año han recibido más de 114 muestras divididas en cinco categorías diferentes. Exterior... Interior, Extracción con solventes, Extracción sin solventes y rosin. A nivel de competición habrá dos grupos por muestra profesional y asociaciones. Además, nos han comentado que este año habrá dos premios del público, exterior e interior. Con lo que, si te pasas por la copa, tendrás la oportunidad de ser tú el juez. De momento, nosotros vamos a ponernos manos a la obra. Así de primera, viendo las muestras, no podemos decir que la calidad está bastante lograda. Los cogollos son compactos, eh, la resina es abundante y está bien finalizada, podemos apreciar los tricomas a simple vista. Y podemos, como nota destacada, pues decir que hay una dominancia de híbridos, sobre todo de Tokais de, de Haze, ¿no? bastante limón. Pues sí, parece que hay mucha genética New School, cruces americanos con adomas muy dulces. Yo creo que voy a empezar por esta que tengo aquí, mientras nos preparamos todo esto para fumar nuestros cogollitos, os dejamos con uno de los bancos americanos que más nos gusta del catálogo de American Avis, Dogstar. Sus genéticas son toda una bomba. Mirad el siguiente vídeo. Fran, así con, con la lupa y observa los tricomas como están bien formados. Lo que está haciendo ahora mi compañero Fran es observar cómo están bien deformados y acabados los tricomas glandulares. ¿no? La glándula de resina tiene una forma de chupa-chupa al final y entonces eh, estas cabecitas, digamos que van eh, cambiando de color, virando desde un transparente, pasan por un translúcido a acabar en un ámbar. Para que esté la hilva bien acabada, aunque depende mucho de gustos, debe de estar alrededor de un 20 o un 30% en ámbar. Si estuviera más, la hierba tendría un efecto, pues eso, un poco más sedante, más soporífera, debido a que el THC se transforma y se degrada en canabinol, el CBN. Y esto es canabinol, precisamente, este canabinol lo que produce son efectos de sopor. Son, es un somnífero. Entonces, el marroquí, por ejemplo, es una muestra de esto. En los hachís marroquí está secado normalmente al sol, y el sol degrada el THC, el CBN, de tal forma que produce ese efecto de sopor. ¿no? Pues sí, encima está oliendo por aquí y huele que hay. La verdad que sí. ¿no? Se notan principios se notas dulces de la Black Domina, ese Sweet Afgani que tienen las Black, y también al final un toquecito de, de diésel, ¿no? un toquito así tangy de color así de aromas y matices de, de, de naranjita, ¿verdad? Pues estaba pensando que me recuerda a la Black Domina, ¿no? A alguna de estas que tienen en el catálogo de Delicius. Sí, sí Suga Black Rose es muy parecida, porque tiene ese toque de Black también dominante, entonces encontrarás ese matiz mucho en todas las variedades que lleven esa carga de Black, ¿no? ese Sweet Afgani. Beach and for the first time ever under one roof, we have three cons Camcon, Cannabis Con, and of course, IncCon. We're wrapping up an amazing three days. We've had some of the most beautiful women, the most amazing cannabis retailers, and some of the best artists and paint models that you can find. They haven't that going to a Of course. Creando cultura canábica como toca y más en la terreta. Este año me toca hablar sobre plagas de cultivo. Se aproxima el verano y hay que cuidar los jardines, evidentemente. Pero no solo voy a ser yo el único ponente. Hay más, más compañeros que van a dar charlas también interesantes, seguro. Y tenéis que ir, ¿eh? no os faltéis. ¿eh? Pues ahí estaremos, y en los conciertos también, que me he enterado que habrá unos cuantos. Lo de siempre, hierba, canutos, amigos y buen rollo. Por supuesto que no. A ver si también animas y el año que viene presentas alguna muestra, que al igual ganas y todo. coges, Te vas a semillas low cost, que tienen genética de todos los bancos de semillas de referencia, te escoges una y tiras para adelante y le echas a las Voy a encontrar una bombita que te va a dejar redondito, redondito. Nosotros nos despedimos que todavía nos queda mucho que catar. Y recordad que la semana que viene publicaremos el Marihuana News 84, con todas las novedades de esta cuarta Castillo Cannabis Cup, la actualidad cannabis y los mejores consejos para tu cultivo. Visitad nuestras redes sociales si queréis estar actualizados. Os esperamos el fin de semana que viene en la Castellocana Vizcar. Nos vemos en el próximo Nao. Chao. Adiós.